Una enigmática niña de porcelana danza una y otra vez, queriendo encontrar y multiplicar el alma que supo tener. No sabemos cuánto se agotará su cuerda, aunque, como todos nosotros, tiene la certeza de su finitud. Pero volverá a empezar... Thank you